Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro. La ex participante de Gran Hermano sigue destrozando a su cuñada y la calificó como lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Las fotos y el mensaje completo, en la nota. La grieta entre Ivana Icardi y su hermano Mauro se ensancha cada vez más. Pero no es por ellos sino por la mala relación de ella con su cuñada, Guandanara. En las últimas semanas, la ex-participante de Gran Hermano hace público su enojo y molestia por cómo la rubia inluye en el futbolista del Inter y lo aleja de su familia. En Twitter, la novia de Luisa Galesio destroza a Wanda y en su último embate lo hizo con munición pesada, recordó a una ex-novia de Mauro con fotos de viajes familiares. Cuando tenía una cuñada hermosa y buena. ¡Qué lindos momentos! Nos queríamos y éramos unidos, escribió junto a cuatro imágenes. Y luego vino el palito a Nara. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importan cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando. ¿Qué? Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro.